Hola amigos de Semanario Gaudín, estamos el día de hoy en la Parroquia de la Purísima Concepción del juecillo acompañados con el Padre, el Señor Cura, Marcos Cortés Muñiz. Padre, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes, muy contento también de tenerlos aquí en nuestra comunidad parroquial y con esta vista hermosísima de, de nuestra parroquia tan, pues, tan legendaria, con tanta historia. Precisamente estábamos comentando, eh, desde esta vista privilegiada el hecho, de darnos cuenta eh, detalles que no son tan evidentes a veces a, a, a, allí al pie de la calle eh, pero estamos notando lo que es el pasado colonial de esta parroquia o sea, eh, no solo porque es una de las primeras parroquias de león sino además es importante porque es una de las primeras comunidades de león se funda el 20 de enero de 1576 y a los meses el pueblo del cuecillo junto con el pueblo de san miguel ¿Puedes platicarnos un poco de la historia de la comunidad? Sí, fíjate que ha sido muy interesante el poder también yo, eh, capturar pues, todos estos, estos datos, porque a fin de cuentas el estar aquí en la comunidad, pues también te compromete a saber más sobre, sobre su gente, cómo inicia, y sí fue muy interesante porque, bueno, se dice que en sus orígenes, cuando esta comunidad nace religiosamente, pues quien se anima? Porque, bueno, lógicamente ya estaba pues, el templo, propiamente del sagrario, eh, pues como iniciando todo lo que era la Villa de León, ¿verdad? Aquí en, en su momento, eh, cuando nace en 1576, eh, en realidad pues había que cubrir algunas otras necesidades pastorales también, que comenzaban apenas a, a surgir, y está este, este pueblo pequeñito, que es el, el, el Cuesillo, entonces pues no querían propiamente como venir nadie para acá porque en realidad se consideraba como un pueblo, no solamente el cuercillo, sino más bien la misma villa de León, porque al primer supone que bueno, el primer encargado responsable de bachiller de que llegó el pues, sacerdote a, a la villa de León, pues es asesinado por los chichimecas, entonces pues pertenecíamos directamente con, territorialmente, territorialmente a Michoacán, a Valladolid, llamado así entonces pues hasta que por fin salieron un grupo de frailes franciscanos, pues que ellos dicen vamos a la Vía de León y nosotros ahí nos encargamos pues de esta vida pastoral después de que fue la muerte de este sacerdote y ellos son los que pues se ubican aquí en, se instalan en el Sagrario y comienzan también la construcción pues de este templo hermosísimo que data aproximadamente de 1600 1617, el, el inicio, y ya prácticamente finales de 1600, pues es cuando viene. Eh, hay algo muy interesante porque creo que es lo que mueve a la comunidad, que es la devoción a la Inmaculada Concepción, que el título final, pues queda como Purísima Concepción. Ellos en el 1670 es cuando traen esa imagen. ¿Cómo la traen? Bueno, pues como ya tenía un fervor muy grande la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, entonces un padre franciscano con el grupo de franciscanos, pues mandan a hacer una imagen que se le pareciera o que fuera pues prácticamente con las mismas características y es como pues traen la imagen y, y ahí comienza también el nombre de San Juan del Cuecillo es por eso que se le nombra también aquí a este barrio así, y que más gente lo conoce como San Juan, más que si tú le dices voy a la parroquia, estoy en la, puris, en la parroquia de la Purísima Concepción, es esa la Purísima del Cuesillo ¿no? más bien mucha gente la conoce así porque efectivamente pues esta imagen si nosotros la vemos muy de cerca y también efectivamente pues es como una réplica también muy cercana a lo que es nuestra Madre Santísima de San Juan bueno, que es así también llamada y bueno, pues ahí comienza pues toda una historia muy grande porque efectivamente comienza a armonizarse la vida religiosa de la comunidad y pues ya también los chichimecas pues comienzan más bien como a retirarse y vienen también pues toda la gente natural de la comunidad que comienza también a pues a, a pedir, bueno, antes que vinieran los franciscanos la comunidad misma se reúne, se une para poder decir, necesitamos los sacramentos queremos que alguien nos atienda y ellos pues van a Valladolid envían a una persona en, responsable de, de esta labor para que convenciera a, a Michoacán de que efectivamente necesitaban de la atención sacramental mientras se decidía, porque fueron cuatro años de estar así sin alguna persona que se les atendiera entonces ellos iban o a Silao, que era la parte más cercana o también a San Juan de los Dagos, donde de hecho iban por el sacerdote Se cooperaba la comunidad sí. Para ir por el sacerdote y que se les atendiera sacramentalmente Esto es en la Villa de León Ya luego sí. vienen los sacerdotes franciscanos Se instalan aquí y comienzan esta construcción Y creo que el punto más importante Es esta eh, consagración A la purísima concepción Ellos la traen la imagen y comienza pues les decía A armonizarse toda esta Esta experiencia pues de la vida religiosa Y el amor materno Ya pues vamos a trasladarnos más años todavía Aquí los padres franciscanos permanecen un buen tiempo, pero luego después ya viene el clero regular, que es quienes se encargan ya de la parroquia, y ellos pasan directamente al templo de San Francisco, que también pues, eh, tiene un, un lugar, diría yo, muy importante, un papel muy importante en los franciscanos, porque mucha gente también se ha consagrado a imitar las virtudes de San Francisco. Bueno, entonces ya viene después, la, finalmente, la consagración de, de León como diócesis, que es en 1864, en febrero, y en marzo inmediatamente, bueno, primero viene la, el 22 de marzo, viene el decreto de que efectivamente ya se consagra parroquia, como segunda parroquia, la primera era la del sagrario, efectivamente que ya fungía eh, para Valladolid, y esta es la segunda parroquia ya del arquidio, de la diócesis de León, perdón y entonces eh, el 5 de abril, de 1864, pues viene la elección de la nueva parroquia. Y el primer párroco ya, el pastor aquí comienza pues, a hacer todas las labores pastorales y comienza la comunidad pues, a, a arraigarse cada vez más en el amor mariano. Y también allí hay un dato muy importante, el mismo obispo, diez de Sollano y Dávalos, también en la elección indica que va a ser importante que también se tenga como patrono a San Francisco y que cada año, así dice el documento, Ajá. se le celebre su fiesta en toda la comunidad parroquial.